porque estamos muy orgullosos, que es un argentino que sí. que bueno que está, está, está innovando con esto y que también está alcanzando esta esta difusión. Y, y bueno y con la ayuda de la generación siguiente, como decíamos, que es lo que están haciendo ustedes eh, jóvenes, lo que está haciendo mi hija, lo que estoy haciendo yo, con la generación que ha transitado una, una etapa tradicional, eh, digamos, con otro contexto cultural muy distinto al que nosotros estamos viviendo hoy. Uh -huh. Así es, y bueno, eh, también comentarles que el cortometraje, bueno, se muestran los desafíos y limitaciones que afrontaron las mujeres eh, al participar en la industria artesanal calera en el pueblo Los Berros, Bien. allí decidieron forjar un futuro para la sociedad y, y bueno, y ahí se fue mostrando también lo que fue la evolución minera y lo que fue el incremento de la participación de la mujer también. Eh, considerando que son mujeres, como decíamos, mayores y que, bueno, vivían una realidad diferente a, a la que actualmente tenemos nosotras las mujeres, tal vez otras posibilidades. Eh, así que, bueno, más que contentas porque vamos a lanzar el cortometraje en Arminera. Sí, eso, día... eso estábamos eh, manteniéndonos al tanto de que van a representarnos como sanjuaninas y también se tiene que decir que a nivel internacional, porque la verdad sí. que el protagonismo de la mujer minera ha sido eh, muy autóctono y muy poco, porque se nos ha como meridado mucho a nivel de capacidades, y a nivel prototipo de por ser mujer. Eh, es, es un paso muy grande el que ustedes están dando con este pequeño aporte, pero a la vez gigante, en representación de todas las mujeres que, que laboran desde la minería desde hace muchas décadas. Exactamente. Y una mujer, como dije, autóctona, porque son muy pocas y son muy de, de arraigadas del trabajo minero real, como de las caleras y como lo fue en su momento también de las grandes cuevas mineras. Y un enorme representar ahí como va a ser en Buenos eh, Aires, en la rural. Para nosotros, no. como una provincia minera que, que somos, eh, es muy importante hacer este registro, eh, fundamentalmente por esto, por tomar conciencia y conocimiento de, de lo que significa estar dentro de la minería. ¿Qué es la minería? ¿Quiénes son mineros y mineras? Eh, porque ahí viene el trabajo. o sea, eh, ¿Somos mineros quienes eh, nos quedamos en la sociedad y nos transformamos en madres de hombres y mujeres mineras? ¿Somos mineras eh, las mujeres que nos quedamos y, y somos maestras de escuela y, y educamos a esos hijos de mineros y mineras? Eh, ¿Quiénes? ¿Quiénes no son mujeres mineras? Porque a partir de este cortometraje... Eh, se ha abierto esta brecha donde eh, vemos que hay una red de mujeres involucradas en la actividad y que eh, eh, sea, en todos los sectores ejercen diferentes roles y que todas van hacia el mismo punto que es desarrollar un pueblo minero, que es hacer crecer sociedades mineras y fundamentalmente se instruyen y se educan y eligen quedarse dentro de la provincia o dentro de los pueblos y las comunidades mineras. ¿Y necesitan eh, apoyo económico para poder continuar? Nosotros eh, en este momento, como decíamos, tenemos un viaje hacia Arminera, en la cual estamos muy contentas de haber eh, logrado que ese interés desde Buenos Aires, en una feria internacional donde eh, no solamente, como decíamos, está el, el país eh, convocado allí en la rural Sino también eh, Todo Latinoamérica y Europa Fundamentalmente Pretendemos participar de la sala de negocios De las reuniones Y también hemos sido exclusivamente invitadas Para el panel eh, de, de Arminera El día 23 de mayo eh, Donde eh, lo, lo increíble de esto y, y agradecemos muchísimo Que nos han invitado con las mujeres Que forman parte del cortometraje uh -huh. Por cuestiones de edades, nosotros tenemos mujeres que están en el cortometraje que superan los 80 años, pero vamos a llevarnos las que están en un promedio de 75 años de edad, que son eh, tres mujeres que nos acompañan a Buenos Aires. Por primera vez van a tener la experiencia de, de viajar, de, en, de avión. viajar ah. en avión, de, de estar en Buenos Aires, de, de, de vivir esto, ¿no? Eh, así es, es que es como, eh, una, un, como un homenaje también para ellas no lo dijiste ellas no van a vivir de esta manera que lo están y la viviendo lo están viviendo revivir esas cosas por las cuales y lucharon un montón y que sean reconocidas lo están sí, viviendo como un homenaje y la familia porque es es un gesto multiplicador por mil porque la familia eh, está sintiendo esto también, de que están representados por estas mujeres, y a su vez la comunidad comienza a concientizarse y a decir, a mí también me gustaría contar historias. Eh, entonces está produciendo también este contagio a sumarse y a, a autorreconocerse como mujeres mineras eh, Entonces eh, ese impacto que ha tenido nuestro y que tiene nuestro proyecto eh, se va a ver reflejado en, en la Arminera. Y bueno, obviamente que sí, todas las empresas que se quieran sumar eh, Calera San Juan es quien a nosotros nos dio eh, el apoyo y la fe de que lo íbamos a lograr Y, y le agradecemos un montón también eh, a todo el equipo de Calera San Juan, que es quien nos dio para formar este producto. Bueno, y ahora estamos buscando que las empresas se sumen, eh, bueno, a, a esto de impulsarnos para dar una buena performance en Buenos Aires, con el estilo que merece este cortometraje y con la dimensión y el impacto que tiene en este proyecto. Porque es eh, un proyecto único, donde eh, estamos desmistificando muchas creencias de que la mujer eh, no existía en la actividad minera. Sí, no, por eso mencionaba al principio esto, ¿no? De, tengo conocimiento de actividad de mujer minera desde hace mucho tiempo. Tengo amigas que ejercen la minería y que hasta el día de hoy son infravaloradas porque el, el hecho de ser mujer como dijimos antes, no las ven dentro de las capacidades y tengan una carrera profesional basta eh, o recién comenzada por el hecho de haber sido mujer o no reconocer a las mujeres anteriores como se lo hacía con la figura masculina es difícil, entonces es difícil ser mujer en la sociedad actual, es más difícil ser mujer en la sociedad minera. Así es, es. Es, es difícil. Eh. Nosotros, bueno, eh, nuestro proyecto Mujer en la Minería desprende varias facetas en la que nos centramos en lo que es una biblioteca virtual, el cortometraje y el largometraje. Bien. Justamente uh -huh. en el largometraje nos vamos a centrar en lo que es la comparación de la minería metalífera y no metalífera de las mujeres mineras actuales, eh, en las que vamos a, a centrarnos en, en ese tipo de dificultades y limitaciones que tal vez han tenido, pero a su vez eh, cómo se han ido posicionando dentro de la industria, que para nosotros es fascinante. Ver cómo, cómo uh, se han ido incorporando cada vez más mujeres porque cada una va incentivando a la otra a, a decir, bueno, eh, nosotras vamos, nos quedamos en la minería y cada vez ellas suman otra mujer minera porque se van acompañando entre sí y cómo se han ido insertando también en un grupo de trabajo tal vez más más, muy masculino. Muy masculino. ¿sí? Exacto, muy que, masculino. Y, que, bueno, eh, y han ido ganándose ese eh, espacio, así eh, es que ¿sí? este cortometraje, eh, para que eh, se enteren todos, porque ya hemos venido antes y hemos tenido muy buena repercusión, así es que eh, va a continuar con un largometraje eh, donde van a estar, como decía Lucía, eh, con todo esto de... Eh, eh, comparar, hacer un paralelismo porque son realidades muy distintas sí, que viven sí, sí. y a su vez distintas de acuerdo a los roles que ejercen Exactamente. Eh, sí. y ahí vamos a hay un montón de cosas que están ya guionadas por, por Gabriel Lembergier que es un reconocido también guionista desde Buenos Aires eh, con la dirección de Laila Díaz que es nuestra directora que también es de Buenos Aires y ha estado aquí en la provincia de San Juan y también en este canal ya nos ha visitado y eh, con un artista internacional que es Claudio Roncoli, ganador de dos premios Grammy, que es quien lidera todo lo que es la parte digamos eh, uh -huh. Claro, exacto. Toda la parte de arte eh, está, digamos, dirigida por de él. La de escena. Eh, sí, yo es que... tuve entendido que para el casting se buscaban mujeres que fueran nacientes y que vivieran en, la, en lo que es la parte de calera, en los berros y alrededores. Exacto. Y que, que fueran amalgamadas, que deja, hubieran dejado alguna huella exacto. dentro de la actividad. Sí, yo tuve sí. el honor de poder presentar uno de esos castings, así que doy Ay, fe de bien. que debe ser... Y que, que va a dar muy buenos frutos, que debe ser un trabajo muy eh, bien realizado y que espero que esto pondere muy y abra el camino para que nos vean a las mujeres más visibles como todo tipo de labor y que podemos realizar todo tipo de labor y poder estar al mando de, de la minería también. Eso es lo que van a dejar estas mujeres mineras en Buenos Aires, un mensaje, Exacto. un mensaje ellas eh, para todas las mujeres contemporáneas, para animarnos todas porque si bien ellas se sorprenden de la evolución que ha tenido la minería, eh, como ellas dicen, eh, cuando vos las escuches, eh, o sea, vas a ver que ellas te dicen, dale para adelante, porque yo lo hice y era más difícil, eh, ahora vos podés más. Así que ese, ese mensaje de, de, de contagio también es lindo, y también empatizar con esos, como decía Lucía, de esos desafíos, de esos miedos que ellas les tocó atravesar, y que hay que visualizarlo. Hay que eh, dejar que se vea para hacernos conscientes que necesitamos hacer un cambio, que necesitamos ir por mucho más con esto eh, y que, bueno, que nos sigan ayudando de, desde todos los ámbitos porque en una provincia minera, todas somos mineras. Uh -huh. Todas, ya sea porque usamos productos Exactamente, de, eh, porque por ahí eh, desde la, gente la no minería. Que incluso está hoy viendo a través de la televisión, la computadora, incluso a través del uso del internet o de su celular, y requiere de un arduo labor de los minerales y de transformación tecnológica para que la minería active. Entonces, es. es muy uh -huh. necesaria y debe ser producida en buena hora y con el cuidado del ambiente que sea necesario y que sea equitativo para ambos géneros. Así Dale, pues. que, bueno, desde ya, darles las gracias, ¿no? Bueno, por es. esta Muchísimas. entrevista y... Son bienvenidas cuando gusten nuevamente. Muchísimas bueno, gracias. Se encuentran para lo que en las redes sociales también como mujer en la minería, sí. en todas la, las plataformas. Sí, que nos sigan, nos sigan como mujer en la minería, necesitamos eso también, que nos apoyen porque necesitamos que... Que, bueno, ese aliciente nosotras también como bueno, mujeres saben, mineras. a ver todas las mujeres ahí <risa> detrás y aquel que no, que, que quiere salir de ese desquite de, de igualdad, por favor, sigan a las ahí chicas. Está el, ahí está el Facebook. Que lo tenemos Ajá. ahí está en pantalla, tenemos Facebook, también Ahí tienen, lo estamos compartiendo. Eh, dijeron Instagram. Instagram sí. Uh -huh. Para que, bueno, aquellos que también se dediquen a la actividad económica, servicios que brinden a la minería o relacionados las pueden contactar para que las chicas uh -huh. también puedan laborar o hacer propuestas y que las acompañen, en este caso, al al evento que van a estar presenciando en la rural ahí en Buenos Aires. Repetimos la fecha. 24 el 23 de mayo. Y 24, ¿no? 23 de mayo en el panel, 24 de mayo el lanzamiento. Así bien. que, bueno, desde sí, no. ya bueno, muchos éxitos. Muchos éxitos. Sí, gracias. Esperamos que vengan frutos venideros. Sí, seguramente <risa> vamos a traerles después eh, la experiencia que hemos tenido. Bueno, bienvenido sí, sea. Muy bien. Muchas eh. gracias. No, gracias por favor. Chicos. Perfecto. Bueno, nos vamos bueno. a